Condenado Jefe, nada más por llegar tarde me dejó el trabajo más difícil Desgraciado Pero hoy no me agarrará mal No señor, me voy a dormir temprano para no cometer el mismo error Ya está, me voy a dormir, no me importa si son las 8 de la noche Bueno, ya van a ser las 10 Ni modo, me voy a dormir ya voy a dormir, espero poder A se le ocurre arreglar su auto a las horas de la noche. Vaya loco. Ay, ay, ay. Pero podrías hacer silencio, trato de dormir. Por favor, hazlo mañana. ¿Qué causa? No te escucho. ¡Que hagas silencio, trato de dormir! Ch, ¿no ves que hay personas que intentan dormir? Son las 10 de la noche. Comprende, pues. granada! Bueno, ahora sí trataré de dormir un poco. Ah, ah. El oro del vecino. ¡Ah, la ¡Ven poco un culeado! ¿Podrías hacer silencio? Trato de dormir. Lo siento, pero no puedo. a silencio! ¡Te hago caldo! ¡Ah, está bien! ¡Qué genio tienes! En el mar la vida es más sabrosa, en el mar. Te lo advertí, plumífero. Ahora sí me voy a dormir. Ay, el caño de la cocina. Justo tenía que tener una gotera. Listo, con eso bastará. Arregla, ¡Te doy un martillazo! Así me gusta Ay. ¡Listo! ¡Ahora sí a dormir! Ay, ¡Ahora veré si puedo dormir! Los ronquidos del vecino ¿Cómo puede dormir con semejante ruido? ¡Ya voy! yo voy! ¡Hola vecino! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Podría dejar de roncar, por favor? Lo siento, pero no sé cómo. Ya he tratado de todo. Bueno, yo sé cómo solucionarlo. No lo entiendo. ¿Cómo estar al filo de la azotea me va a ayudar con mis ronquidos? Ah, ronquidos, sí. Solamente tome estas pastillas y listo. ¿Dejará de roncar? Gracias, sí, sí, ahora no. Ay, oh. ay, ay. Oh, mi espalda. Ahora sí me voy a dormir. ¿Quién juega fútbol a estas horas de la madrugada? Voy a callarlo de una vez. Ay, bien, bien. A seguir practicando. Disculpa, niño, pero ¿podrías hacer silencio? Lo siento, no puedo. Debo practicar para las Olimpiadas. ¡He dicho que hagas silencio! ¿A, ¿A dónde se puede ¡Me las pagarás, ¡Pateaste el incorrecto! Ay, me voy a dormir. Bueno, ahora sí me voy a dormir. ay. ay. ¡Qué, es eso? ¿Qué es eso no! ¡No! Híjole, me creerás si te digo que nos equivocamos de casa. No me digas. Ahora sí me voy a dormir. No, ya está bien, ven aquí. ¡No huyas cobarde! ¡Ven acá! ¿A dónde crees que te vas? Ven aquí, vuelve. ¿Dónde te escondes? Ah, con que riéndote de mí, eh. A ver si te gusta el veneno. Bueno, ahora sí, a descansar. Ay, ahora sí quiero dormir un rato. ¡Puede ser! ¡Ya se me hizo tarde! Llega temprano, jefe. Esta vez sí llegué temprano. No me despido. No sé cómo decirle esto, pero se da cuenta que hoy es ferreado. ¿Qué cosa? Sí, así que no debía venir. ¿Qué cosas, no? Señor... ¡Señor! Lo siento, Bolivia, pero estarás aquí toda la noche hasta que dicten tu sentencia. No es justo. Yo no hice nada malo. ¡Golpeaste a Rusia en la cara y casi lo matas! Bueno, él se lo buscaba. ¡Vamos a tu celda!